si no sabes todavía qué nombre poner a tu proyecto que todavía está o tu negocio o tu página web o tu dominio tienes que tener en cuenta una serie de consideraciones y algunos trucos te los cuento ahora en breve aquí cómo escoger qué nombre escoger para el proyecto o negocio que quieres llevar a cabo. Evidentemente, todo esto está siempre lejos de cualquier tipo de porque te guste de querencia a un nombre o que evidentemente no puedas hacer otra cosa más que simplemente, pues ese nombre te gusta y ya está, o el nombre de la empresa es esa y ya está. Pero si puedes elegir, hay una serie de consideraciones que te invito a que veas, porque son realmente algunas de ellas muy serias, como es el registro de marca que nunca se tiene en cuenta y que es de lo más importante que puede que puede suceder vamos a ello lo primero de todo que tienes que tener en cuenta que no solamente que no vale solamente eh, grabar o buscar un dominio comprarlo en alguno de los uh, sitios donde se compran y ya está por eso porque tengas tú ese dominio el one and one no significa que ese dominio sea tuyo la marca puede estar registrada es más eh, tú posiblemente tengas el dominio, construyas sobre él, pero luego realmente alguien lo tiene registrado y te lo va a hacer descabalgar. Por lo que lo que yo siempre aconsejo es: fijaros en esta página web, es la página de protección de, de marcas. La página es de la oepm.es, y aquí podéis ver perfectamente. Eh, si la marca está registrada o no esto sería el primer paso evidentemente lejos de todo esto lo que hay que tener en cuenta siempre es que el dominio bueno pues si el dominio encima tiene el nombre de tu empresa o por ejemplo es compra de barcos pues tiene una mayor posibilidad de posicionar siempre y cuando el contenido sea bueno y sea coherente y sea periódico el dominio en sí no te va a garantizar un posicionamiento. Esto ya lo podemos olvidar. Pero bueno, en principio ya te dice todo y es una facilidad, ¿no? Si yo pongo amengual.com, pues no dice nada. Si yo pongo marketing consulting Mallorca, pues ya dice que hago consultoría de marketing en ese sitio. Por lo que a veces es, una, es, una, es un elemento menos de fricción el dar a pensar al, a, al, al visitante o al que ve la tarjeta de visita simplemente de qué va tu empresa. Sea como sea, insisto, primero mirar si está en el registro y ahora veremos en las pantallas lo que vais a ver a continuación es precisamente, eh, bueno, los pasos a seguir para que no os perdáis en este galimatías. Es sencillo, el primero es ir a la oficina de patentes y marcas y como veis en esta pantalla, lo que voy a señalaros ahora, veis perfectamente que, eh, bueno, la OEPM.es, en la segunda la segunda pestaña, este es el inicio, ¿no? El inicio, pues vamos a la segunda pestaña, y donde pone signos distintivos, y aquí, pues, consulta signos distintivos. Eh, a tener en cuenta, pues, a tener en cuenta si quieres registrar tu empresa en, en o tu marca en Europa, en España, en el mundo y sobre qué quieres registrarlo, sobre textil, sobre restaurante, sobre nombre, el logotipo también, etcétera, etcétera. Bueno, dependiendo de dónde estés, esto puede costar entre 100, 200, 300 y de, de, dependiendo de cuántos cuántas categorías registres y en qué lugares, también te puede costar pues más o menos. Pero bueno, el primer paso, sin duda, es venir a esta página. Oficial de registro del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de Registro, Oficina Española de Patentes y Marcas. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, nos pasará lo que a muchos nos puede, y he visto que les pasa a muchas empresas que se pensaban que, y se pensaban que luego han tenido que desmontar toda su estrategia o incluso pagar por usar una marca que ya estaba registrada. Primero, ese paso. Segundo, aquí, nos, aquí estamos, ahora vamos a divertirnos. No tenemos claro cuál es nuestro. Nuestro nombre, por lo que vamos a usar, por ejemplo, el que veis aquí. Esto es una página eh, norteamericana. La página se llama Name Mesh. Eh, y es un, un sitio donde tú puedes, eh, te dan ideas sobre nombres. Bueno, hay que tener en cuenta que es, eh, es, es en inglés, pero bueno, así da muchas, da bastantes ideas. no Por ejemplo, vamos a poner una idea y la voy a, la voy a, os la voy a pasar ahora y vamos a ver cómo él el, elige las posibles ideas y si los dominios incluso están limpios. O sea, si están libres. no Vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner aquí, yo quiero poner una empresa que sea de Home Connection. Venga, a ver si está libre Home Connection. Genero y él eh, automáticamente va a generar, como veis en la pantalla, eh, primero va a decir, Home Connection no está disponible. Vale, pues ya empezamos bien. Pero aquí te dice algunos más comunes que podrían también posicionar. Homeconnection.org, Homeconnection.es y luego algunos nuevos como los puntos side los puntos online, etcétera, etcétera, que estarían libres. también esta página namemesh.com, m e al final, también te da ideas, ¿veis? Aquí homeconnection.com homeconexiona.com, homeconexiona.com, h m n x incluso un mix homeconnectionr.com y bueno, lo divertido de esta página de namemesh es que te da bastantes ideas ideas sobre lo que lo que se puede realmente hacer eh, y, te, y te genera bastantes ideas bastante interesantes eh, a tener en cuenta bueno que en temas de dominio y ahí sí que que SEO puro eh, si queréis vosotros posicionar vuestra web en, en un sitio concreto en españa pues tenéis que tener un punto es y evidentemente tener un punto com siempre es un valor añadido por si queréis eh, que os vengan clientes del de resto del mundo Punto .com.net.info punto punto eh, Los dominios geográficos como el punto es eh, son posicionables en España. El punto D será posicionable en Alemania, pero fabricar un punto es y querer posicionar en Alemania, pues creo que por los que dicen los especialistas en SEO no funciona. Vale, imaginaros que hemos pillado el sitio, el nombre es homeconnection.es. Pero, ¿y las redes sociales? ¿Qué hacemos con ellas? Claro, lo suyo sería que tú pues pudieras. Mmm, bueno, pues que el mismo dominio que tienes en el .com.es también esté en YouTube, en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues también hay una página, que es la que yo a veces eh, siempre suelo mirar, que es la que vais a ver a continuación, que es una página en la cual nos cuentan, se llama Name Checker eh, de letreo. Es la que veis aquí, es Name, de Nombre, N-A-M-E, y luego Checker, pero es C H E C k R.com. Como veis, aquí te, te indica que pongas el nombre, en este caso nosotros vamos a poner Home, home eh, Connection, que estaba libre, por ejemplo, el, el punto es. Le damos a Lupa y aquí ahora está buscando en todas las redes sociales si este nombre está libre o no está libre, ¿veis? Ya, el tumblr en Reddit, en Google Plus, en Twitter, en Facebook, el .com, el .com aquí nos ha fastidiado mucho. Y otras redes como Pinterest y otras que son, bueno, de menos uso, pero Bymeo, por ejemplo, también será interesante, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues con estos sencillos trucos, eh, insisto, por este orden. Primero, la oficina de patentes y marcas es importante que sea por este orden. Con estos sencillos trucos, yo creo que más o menos, una vez tengáis la idea del nombre y os surjan las ideas, etcétera, etcétera, pues primero patentar, primero registrar, ver si está libre en ese punto concreto, segundo, ver dos dominios, uno geográfico y uno que no lo sea, pero que sea interesante, y en tercer lugar, pues ver si las redes sociales están libres y dicho esto, luego contratar los dominios del nombre. Espero que esto os haya servido de algo, el tema de. El nombre para escoger el nombre de vuestro proyecto o vuestro negocio mi nombre es juanjo Mengual. ha sido un placer estar aquí contigo en directo y espero que por supuesto nos volvamos a ver en otro capítulo de ya sabéis en el capítulo de plan de enfoque.es donde está el canal de YouTube o en Spreaker en Spreaker en iBox en iTunes eh, donde se graban los podcasts sobre estos temas que siempre suelen ser de marketing y de posicionamiento en mundos en mundos en estos mundos nuestros del del marketing online o offline bueno pues un saludo cordial nos vemos en otra ocasión en el próximo capítulo y que pongas un buen nombre y que vaya bien el modelo de negocio sobre todo segundo hasta luego